Eh, lo que, frente a esta concepción <coughs> dominante del individualismo, de la omnipotencia del productivismo basado en la concepción de mercancía de todas las cosas, en la naturaleza la idea de mercancía, de cosificación que hay, se le ha puesto el nombre de recurso. Entonces el recurso río, el recurso agua, el recurso montaña, el recurso mineral, el recurso, pero en realidad son concepciones economicistas, no tienen nada que ver con, con otra mirada. En los pueblos, las como los pueblos originales, tienen una visión integradora, el ser integrado al cosmo, el cosmo en el ser, y tienen unas filosofías que se llaman las del suma camaña, pues doy dos, nada más, el suma camaña aymara, que significa la filosofía del vivir bien. Y el suma causai quechua, que significa del buen vivir. También lo tienen los mapuches, también lo tienen los guaraníes, también <coughs> lo tienen los, los cunades, de todo. Pero doy esta porque son los que más conocemos. Eh, ya esta concepción del de derecho colectivo sobre el mundo, como construcción colectiva, ya está en dos constituciones de abya o Latinoamérica. Está en la constitución de Bolivia y en la constitución de Ecuador. Ya no, ya no están dependiendo del pensamiento occidentalocéntrico, el individualismo y la propiedad privada, sino que también hay una construcción que aparte este, tiene en cuenta esta visión integrada, diríamos, sacralizada entre el ser y el cosmos bueno hace pocos días ecuador ha prohibido el uso de los transgénicos fundado en esta en esta postura de la constitución y en esta cultura eh, tradicional pero nosotros enfrentamos a los paradigmas dominantes del conocimiento científico y la tecnología moderna que todavía siguen siendo dominantes, es cierto, y que fueron impuestas a nuestras sociedades, al mundo, en el tiempo de la conquista, la colonia y ahora en los tiempos de la globalización, colonizando nuestras formas de pensar, colonizando nuestras formas de saber, anulando una cultura política emancipatoria. Uno cuando va, por ejemplo, a la cola de una panadería escucha decir cosas y bueno, pero esto es así y no se puede modificar. No, no. Si todo está en movimiento, de la época ya Heráclito lo había formulado esto, todo se puede modificar y transformar. La, o como suelen decirnos a veces en la escuela, la escuela es la escuela, la política es la política, el gremio es el gremio, la cosa. No, no, no, no. Esa separación que aparece a cada rato, es la que está impuesta colonialmente por el poder dominante, en salud. Uno está enfermo, está cansado, tiene lo que ahora se llama el estrés, va al médico, y el médico le aconseja, ¿por qué no te vas unos días a la naturaleza? A esa cosa que está allá afuera, a las islas, a la montaña. Entonces, uno debiera decirle al médico, pero si yo soy naturaleza, ¿por qué esta separación? Porque así como la naturaleza está contaminada, yo también estoy contaminado. Si el hombre está contaminado con esta concepción, está contaminada la naturaleza. El hombre es naturaleza y la naturaleza es hombre. Entonces, la idea es, frente a estos proyectos de pensamiento que han colonizado el saber, es descolonizar los paradigmas dominantes, construir otras formas del saber, construir una globalización, diríamos, contrahegemónica. ¿Desde qué lugares? ¿Desde qué, ¿Desde qué esquinas? ¿Desde qué orillas del saber? Nosotros la hemos planteado desde el pensamiento ambiental latinoamericano.